Ahora te perdí a yo ¡Diablo! Me di durísimo la nalga Esa dificultad ¿Dónde estoy? tal aquí mi gente, bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy me encuentro en la comunidad de Nisao, en la provincia de San Cristóbal Y es porque vamos a realizar una ruta, miren se llama Los Toboganes. Como me ven aquí estoy un poquito equipada porque la ruta lleva un poquito de rapel y eso. Ya ustedes lo van a ver más adelante en las imágenes. Pero mientras tanto, señores, les voy a mostrar cómo es todo el proceso y vamos a gozar, vamos a disfrutar. Si no me conoces o no habías visto mis videos anteriormente, mi nombre es Vera y esto es... ¡Turismo de Isla! Como ya saben, en la aventura de hoy nos fuimos a San Cristóbal, mi gente. Hoy haremos un recorrido bien divertido llamado Los Toboganes. Como ven, aquí comenzamos todos colocándonos nuestro equipo de rapel. Ustedes saben, la seguridad ante todo. Para luego arrancar de nuevo en el vehículo hasta el punto en el que comenzaríamos el recorrido a pie. Quédate conmigo hasta el final del video porque te compartiré unos pequeños tips para que tu aventura sea mejor que la mía y así sabrás qué esperar de este recorrido. Luego no digas que no te lo advertí. Desde ahora les digo que esta aventura es una aventura 4x4. Nosotros caminamos aproximadamente un kilómetro cuesta arriba, con pendientes de aproximadamente 50 a 60 grados. Nos tomó una media hora hasta el punto en el que nos topamos con el agua, por fin, y comienza el recorrido río abajo. Ruta de los toboganes aquí en San Cristóbal. Realmente una ruta súper divertida. Nosotros duramos aproximadamente, vamos a decir, tres horas. Porque realmente no tomamos fotos y eso. Y nos tomamos nuestro tiempo para disfrutar. Pero las recomiendo mucho. Esta dificultad es. Esta dificultad es difícil realmente. Ya ven por qué. Eh realmente el trayecto para uno antes de uno comenzar a ver el agua es aproximadamente como un kilómetro un kilómetro y algo caminando por pendientes muy pronunciadas entonces si usted es una persona que no camina mucho o que se cansa fácil y rápido les recomiendo que de su caminadita varios días antes de venir no es que usted no lo pueda hacer claro que lo puede hacer pero con cuidadito Después. Señores, no se ve de que... Ay, coño. De que tan resbaloso. Obviamente, porque es un video ustedes no lo están sintiendo como yo lo estoy sintiendo. Pero, está muy revaloso, O sea, es bien complicadita la ruta. Tú tienes que ser capaz de mantenerte sobre... O sea, tener buen equilibrio. Tener fuerza. O por lo menos la suficiente para tú poder agarrarte, tú sabes, de las ramitas y eso. Y traer un calzado que no resbalen nada de tenis de que ustedes saben de que lo jordan y vaina señores y nunca avancen sin agarrarse de algo porque pueden resbalar feo miren aquí estoy yo agarrada de mi tronco y seguimos subiendo señores está muy fuerte esto pero nada que no se pueda lograr Por el recorrido completo, incluyendo el almuerzo y la guía, nosotros pagamos unos 1.350 pesos por persona. Realmente lo vale mil por mil. Casi cantamos Victoria Casi Pues recuerden Que estar cerca no es llegar Ahora te perdía yo tengo que esperar al guía. Les dije que estaba perdida y al final no era por allá, sino por aquí. Por eso es que uno tiene que venir con su guía. Ay. ¿Te creen que todo el Señor es Jesucristo? ¿Sí? Oh. O sea, señores, porque está un poquito difícil. No significa que ustedes no puedan venir. Está increíble la ruta. Pero, para que no digan que no se los advertí, este es el asunto. Este el ki. Están llegando. Uh. Ingeniero, ¿qué opinas de la ruta? Una ruta muy, muy buena, bastante extrema en algunos puntos, pero súper chulo. Lo único que no me gustó mucho fue que el agua es muy fría, pero después de todo... Es fría, señores, pero por el calor que hace aquí en República Dominicana, eso no es nada. Además, si usted se mantiene activo, tirándose, nadando, saltando, usted no va a sentir el frío, al menos yo no lo sentí. La primera vez sí, pero luego no. Así que ya lo saben, manténganse en sintonía porque ahora viene la mejor parte, señores, que es la comida. Espérense ahí a comer porque son hambre y bueno señores, nada mejor que terminar este video con una rica comida y una excelente compañía así que no olvides de suscribirte si aún no lo haces y si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos nos vemos en una próxima aventura, bye!